Y esto nos sirve a nosotros ahora este 40 aniversario para justamente hacer una revisión como lo estamos haciendo y al mismo tiempo un relanzamiento de la universidad sobre su identidad, sobre seguir avanzando. Al ser cuestionado, Monseñor Fausto Mejía sobre la situación actual de la juventud dominicana y la educación expresó. Simplemente yo creo que hemos comenzado un proceso interesante, sobre todo en el plano educativo, es decir, el mismo 4% la construcción de nuevas aulas, el nuevo currículum y al mismo tiempo todo el empeño en la educación, eso a la larga va a producir naturalmente una, otra manera diferente del país. La educación es el motor que mueve cualquier país, desarrollo, progreso. y Nosotros caímos en los últimos lugares, pero yo creo que dentro de 10, 15, 20 años tendremos naturalmente un país completamente diferente. Los nuevos profesionales que entrega la UDNE a la sociedad corresponden a licenciaturas en administración, educación, lenguas modernas y otras especialidades. NTN, Joanny Paulino.